Hola, soy Geraldine Montoya, lidero la gestión de los procesos de movilidad académica estudiantil saliente del Centro de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia. Desde el CERI promovemos los procesos de movilidad académica presenciales y virtuales de los estudiantes de la Universidad Distrital en el ámbito nacional e internacional. De esta manera estamos comprometidos con la formación integral de los profesionales, investigadores y creadores para ejercer su profesión con excelencia en el ámbito local, nacional e internacional, rompiendo paradigmas y cumpliendo los sueños no solo de los estudiantes sino de las familias colombianas. En el Seri trabajamos con pasión y alegría por la reacreditación institucional, un compromiso por la excelencia. Gracias UD. Sí se puede.